¡Hola a todos! ¿Qué tal? Soy Javier Martínez Amo, CEO de ONIAD y vengo a explicaros qué es un Trading Desk. Un Trading Desk es, principalmente, un equipo humano de especialistas en publicidad programática. Sí, sí, es muy sencillo. Realmente es como una agencia especializada en publicidad programática. ¿De qué está compuesta? Pues de un equipo que normalmente se conoce como Adops o Traders, que son especialistas en utilizar los DSPs, ¿vale? Que los he explicado aquí en otro vídeo. Esto significa que son expertos comprando la publicidad utilizando estas herramientas tan complejas que suelen ser los DSPs, excepto en el caso nuestro de Oniad, que bueno, es una herramienta muy sencilla de utilizar, pero si no pues el Trading Desk va a ser el equipo que te va a ayudar a comprar. A veces los trading desk aparte de ser un equipo de personas, bueno, pues tienen alguna cosa más, algo de tecnología que les ayuda pues, a ser más eficientes, a sustituir parte de las labores humanas con algunas automatizaciones o tienen alguna tecnología extra para los informes, ¿vale? Para reportar, por ejemplo, Imaginad que vuestro trading desk, vuestra agencia de confianza, por decirlo así, trabajó con varios DSPs. Pues seguramente vosotros os interesa tener eh, bueno, pues todo, toda esta información en un mismo dashboard, en un mismo formato. Bueno, pues en ese caso hay algunos trading desk que van a tener esa tecnología para facilitar las cosas. Pero en general, donde reside el valor añadido es en tener un buen equipo de traders, de adops, con experiencia adicionalmente me gustaría aclarar que el trading desk a veces está dentro de una agencia lo cual es bastante común en las grandes agencias vale que tengan este equipo de programática in house y por contra también puede ser trading desk independientes vale que es algo que se ha hecho más común con el paso de los años de tal manera que si eres un anunciante por ejemplo una marca Puedes ir directamente a ellos o bien si eres una agencia que no eres tan grande, bueno, pues puedes ir a un trading desk para que te ayude con la parte de programática. En algunos casos no es siquiera necesario. Normalmente cuando acudes a un trading desk es porque tienes ya un volumen bastante potente, tienes un, unas inversiones importantes en programática, sino pues siempre puedes ir a una plataforma como Oniad, ¿vale? Y hacerlo tú mismo o alguien de tu equipo, ¿vale? Tienes esas dos posibilidades. ¿Te imaginas anunciarte en los medios online que visitan tus clientes? Prueba Uniaz, la plataforma de publicidad programática con la que consigues campañas efectivas. Bueno, espero que os haya quedado claro. No olvidéis que podéis dejar vuestras dudas, preguntas, comentarios o vuestros ejemplos en los comentarios aquí debajo y por favor ayudáis un montón si nos dais likes, si compartís y sobre todo si os suscribís al canal. Así que muchísimas gracias por adelantado y nos vemos pronto. Hasta ahora.